Bienvenidos al último vídeo de play TV. soy Juanma, seguramente me recordaréis de otros vídeos como Reflexión, conozco a tu padre, o viernes, ni te case ni despliegues. Hoy estamos con Jorge, que nos va a contar qué es lo que está haciendo últimamente play ¿Qué tal? bueno, eh, bueno yo trabajo en, en Wave Engine, el, el engine de 3D2D que desarrollamos aquí en Play Concept y últimamente lo que estoy trabajando es en el editor de shader que tendrá la próxima versión, la 3.0 de, del motor ¿Un editor de shader? ¿Los shaders? Un shader es de lo que están hechos los sueños, ¿no? Bueno, algo así, Juanma. <risa> un shader es como una, un trozo una pieza de, de código que se ejecuta directamente en la GPU o sea algo específico para que se ejecute en la, en la gráfica de nuestro PC, consola, eh, móvil, iPad... Ajá, ¿y para qué vale? pues vale para eh, a través de geometría y a través de parámetros de entrada y textura y eso vale para renderizar eh, y simular entornos tridimensionales entornos bidimensionales y todo tipo de cosas ¿no? uh -huh. y el editor de shader es una herramienta para escribir ese, ese código sí. esa, ¿cómo, se, cómo le cómo lo hablamos nosotros a la tarjeta gráfica a través de shader pues sí es cierto que no es un lenguaje normal, no es el típico Cichar, Python o alguna cosa así, sino que eh, tiene un lenguaje específico para trabajar con instrucciones específicas para trabajar con, con la tarjeta gráfica y bueno hay diferentes estándares, depende del sistema operativo, el hardware, eh, Microsoft tiene DirectX con HLSL, eh, Mac y, tiene Metal ahora que es lo que está promocionando en IOS en, y en macOS y después hay la versión más libre o más abierta es la de OpenGL que ahora ha evolucionado a Vulkan que sería la, como la versión más moderna en la que ya tiene está adaptado a las últimas características de las tarjetas gráficas y a las últimas funcionalidades ¿Y son parecidos? Parecido? Los lenguajes sí, tienen similitudes eh, son muy parecidos en algunos cambios, es decir, si es fácil, por así decirlo transportar un shader de un lenguaje a otro es como un lenguaje, un idioma ¿no? Las la diferencias más básicamente como, pueden ser como de Java y Fichar y, o cosas sí, así, son sí, cosas más... Son cosas son bastante parecidas uh -huh. Bueno, pues enséñanos Entonces, qué es lo que... Sí, es. Pues nada, en principio el editor de no es lo ves tenemos el código, por así decirlo, en este caso es HLSL lo que estamos viendo y es el código en el que especificamos, como he hecho antes, el de Lo bueno de la herramienta es que te permite trabajar con ella te permite compilarla en tiempo real y, te y la ejecute y además te muestra en este visor eh, qué es lo que está produciendo ese shader. En este caso es la plantilla que es un shader muy básico que simplemente pinta de un color la geometría, en este caso una esfera. ¿no? Y esto está mandándolo a la tarjeta gráfica uh -huh. y ejecutándolo directamente. Eso es. Entonces aquí tenemos eh, los parámetros de entrada del shader, por así decirlo. Tenemos la de transformación de la cámara y después un color básico, en este caso es el azul, que es con el que se está viendo. Aquí tenemos los parámetros, las estructuras de entrada del vertex y el pixel shader y aquí tenemos pues, las funciones de Vertex que se ejecuta por cada vértice y las funciones de Pixel Shader que se ejecutan por cada píxel. Vale, el Vertex es la matriz de la malla, ¿no? La, la geometría, los vértices, la geometría. cada uno de los vértices de la geometría, sí. ¿vale? Entonces aquí por ejemplo vemos que el Pixel Shader estamos pintando con el color, pero esto lo podemos modificar directamente desde aquí, los parámetros de entrada nos salen como paneles aquí que nos permite inyectarle valores al shader para probar y, o podemos incluso, tenemos ayudantes para transformar un, en este caso un Vector3 o transformarlo eh, directamente en un color de una forma más simple o más claro, sencilla. Un, ¿no? un vector 3 para representar un color es un poco... Sí, este. un poco, eh, al final se traduce en RGB, mm. que al final es lo mismo, no por así decirlo, podemos renderizarlo. No solo podemos aplicar colores, sino que también podemos, por ejemplo, hacer una pequeña modificación aquí y aplicar una textura. Textores... Una textura para aplicar aplicarlo a la malla que... Para aplicar, efectivamente, a, a esta geometría que tenemos ahora mismo, que es un, una esfera. Malla, geometría, es lo mismo, ¿no? Sí, podemos decir que sí. Y se va a pintar directamente. Ahí se está renderizando lo que está pintando la tarjeta gráfica directamente. Eso es. Eso lo está haciendo la tarjeta gráfica directamente de este PC, ¿vale? Aquí ponemos que vamos a utilizar la, la textura que quiero meter, le decimos que la samplee con el sampleador y que eh, le inyecte las coordenadas de textura. Y entonces ya directamente vemos nuestra esfera con una textura por defecto, Ajá. que es la que aparece. En el, Así vemos cómo podemos utilizar ya te digo parámetros de entrada, texturas, sampler, un poco y directamente y dinámicamente en el, en el editor Ahora yo había pensado hacer un par de efectos, no sé mm -hmm. cómo, cómo lo ves Sí, sí, dale Vale, para, para ver un poco las virtudes, las funcionalidades de, de, del editor El primer efecto es como un efecto de onda, un efecto que vamos a deformar la geometría de, de en este caso de la esfera o de cualquier modelo que, que metiéramos vale, y lo vamos a hacer directamente desde Vertex es algo que vamos a hacer a nivel de vértice para ello pues, vamos a necesitar parámetros nuevos aquí, en, de entrada, tenemos la amplitud Lo curioso es que esta herramienta al final eh, nos permite eh, ir modificando el código a, de, de un shader que queramos hacer y ver el resultado en tiempo, en tiempo real, just-in-time just sí. sí, sí ¿no? Es, es la parte, hasta ahora en las versiones anteriores de Wave era algo que dejábamos a cargo del programador por así decirlo, era el que tenía la responsabilidad de hacer eso y ahora pues le damos esta herramienta que, que te ayuda eh, para que en tiempo real puedas ir modificando y, y puedas ir creando tus efectos de una forma mucho más sencilla, por así decirlo es mucho más sencilla <coughs> y rápida, dice que esto es en, en HLSL <coughs> y que a HLSL y Metal y demás eh, se parecen se, sí eh, ¿Se puede hacer algún tipo de traducción automática? Eh, sí. Se podría? sí, se podría hacer, de hecho hay herramientas que hacen traducciones automáticas Puede que no sean las más óptimas, pero sí se pueden hacer <risa> traducciones automáticas De hecho nosotros en el ROMA tenemos planteado que meter la funcionalidad de Que tú eh, desarrolles en un único lenguaje y, y luego te propongamos, por así decirlo, las traducciones de forma automática Eso sí, siempre puedes editarlas, porque a lo uh -huh. mejor tú detectas una optimización que puedas hacer una cosa que, que quieras hacer y que no y si te, lo hacemos automáticamente y no te damos esa opción pues perderíamos un poco ahí potencia claro esas optimizaciones son necesarias siempre no porque claro el, si por cada vértice se va a ejecutar un trozo de código hay que mandar a la tarjeta gráfica y la tarjeta gráfica no podemos abusar de ella hay que hay que tratarla con cariño y claro pues mira, aquí tenemos ya eh, nuestro shader funcionando y tenemos aquí cómo se va modificando, vamos a modificar la amplitud para deformar la geometría, ¿vale? aquí lo vamos viendo y creamos esta especie de diablo. ¿Y, y ese proceso, este proceso lo está haciendo la tarjeta gráfica Este proceso de lo está también. haciendo la tarjeta gráfica directamente Aquí podemos ver cómo la va modificando el... la geometría de la esfera y va creando esas ondulaciones, esa onda a través de su superficie ¿vale? mm -hmm. ¿Te ha gustado el primer efecto? Curioso mm -hmm. Y con el código este eh, esto, eh, esto es para Waze. Sí. Pero el HLSL no es cosa de Wave, es cosa de, del mercado de Sí, del es, mercado. Un estándar, es un estándar, ¿Se podría usar este, este editor para, para. para otras cosas? Sí, se pueden utilizar directamente, si los quieres, por así decirlo, y crear tu shader. Lo que sí es cierto que eh, nosotros hemos vitaminado, por así decirlo, un poco el lenguaje y hemos creado algunas etiquetas, que aquí podéis ver en en verde que añaden funcionalidad, por así decirlo, a lo que es el, el HLSL, el lenguaje uh -huh. o el, que, us que usemos para el shader, para decirle al motor que inyeste, por ejemplo, en este caso estamos diciendo uh -huh. que inyeste información, en este ah. parámetro, automáticamente, que tenga unos valores por defecto, ese tipo de cosas el lenguaje no lo tiene, nosotros lo hemos añadido, pero si le quitas esas partes, pues se puede copiar y pegar y usar claro, el código tal cual. ¿No? Pues el, el segundo efecto es, muy, es interesante, yo creo que te va a gustar, a porque vamos a hacer como una purificación de geometría. Una purificación. Si sí, vamos a como a quemar geometría y vamos a que se purifique. Pues espero que todos sabéis que el fuego purifica y la vida. <risa> vale, bueno, pues para hacer este ejemplo vamos a hacer una pequeña modificación a lo que ya tenemos. Vale, aquí tenemos el. Vamos a necesitar un threshold, que es el valor de corte, por así decirlo, de, de a partir de donde vamos a purificar, por así decirlo, los valores. Vale. Eh, vamos a añadir también un par de texturas que nos hacen falta es vale. una de opacidad por así decirlo, que va a ser la que a través de la cual vamos a cortar uh -huh. y todas estas transformaciones se van ir aplicando a la geometría que ya tenemos sí. vértice a vértice, píxel a píxel efectivamente con todas las optimizaciones y los trucos que, matemáticos que esto ya suena casi a, a, casi a magia matemática la ilusión que ha puesto ella de decir quiero ganar quiero ganar gente codiciosa truco truco matemático Uf, magia vale eh, vamos a quitar aquí ya el, la parte de modificación de la geometría la amplitud vale Voy a quitar esta parte y eh, ahora eh, tenemos otra de la esfera ya normal y ahora vamos a guardar el, el color por así decirlo porque vamos a hacer unas modificaciones sobre el color en este caso necesitamos también la, la parte de rampa de opacidad vamos a ampliar también la textura que ah, de opacidad pues esto, vamos, vamos a hacer dos cosas ¿no? vamos a estar, bueno, no, antes estábamos modificando la malla y ahora vamos a modificar el color claro a nivel de píxel ahora vamos a decir si algo se pinta o no porque lo vamos a intentar cortar la geometría o dar ese efecto de, de cortado ¿vale? píxel a píxel lo sí. va a hacer la tarjeta gráfica sí es algo para lo que está diseñada la tarjeta, o sea que es su forma de funcionamiento normal. Vale, pues aquí ya tenemos esto, ya con esta función Clip lo que hacemos es descartar todas aquellas que no pasen este test. Vale, entonces vamos a añadir una, una textura de rampa de blanco a negro, básicamente es la opacidad. Y ahora, a través de un threshold, una medida, vamos a poder decir a partir de dónde corta, por así decirlo, esa geometría. Ese 3 threshold es un también un, es un, un vector 3 también, ¿no? No, es un float, normal y corriente, esto es un valor que te dice eh, entre 0 y 1, 0 eh, vale. sería el negro y 1 sería el blanco, eh, que, que, en dónde vas a plantar el umbral, de manera que todo lo que sea más oscuro que el umbral desaparece y todo lo que sea más claro que el umbral pues se ve, ¿vale? Esto sería un poco el efecto que haya. pero uh -huh. Este efecto todavía, ¿no? Le sí, falta un poco, hay ¿no? Que pulir un poquito, ¿no? un poquito. Vamos a crear un pequeño detalle interesante que es un, un pequeño eh, zona de quemado en el borde, ¿vale? Eh, ahí está el fuego purificado. Ahí, ahí. ¿Vale? Donde vamos a, a meter esta parte. Para eso, pues, muy simple. Simplemente vamos a, a meter una textura que va a ser como una rampa de amarillo a transparente ¿Vale? que es la que va a hacer ese efecto de, de que en el borde se, se está quemando. Entonces uh -huh. vamos a añadir eh, simplemente que de los píxeles que pasan el test, que no han sido cortados, le vamos a añadir aquí con esto una... Vamos a sumarle el color de esta textura, que vamos a ampliar de, de una forma particular. Eh, aquí, verás, vamos a poner... algunas matemáticas como tú dices la magia la magia de las matemáticas ok y habéis escrito algo mal, mal aquí vale me falta un paréntesis está analizando el código que, que está escribiendo sí ya ¿no? ya lo tenemos vale ya lo tenemos funcionando entonces ahora vamos a añadir la, la textura esta de quemado que se va a aplicar al borde ¿no? eso es le damos aquí y vemos la textura está de quemado ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es es decir, la anchura que va a tener esta textura o este, este borde de quemado. Aquí lo vemos. Sí, vale, aquí tenemos ya. Modificamos esa superficie. Está, vemos ya más la, esa purificación más cerca. Ya quemar, que, está, que, que, que hay algo ardiendo. Vale. Y eh, vamos a suavizar porque se ve pixelada. Vamos a suavizar con el sampleador. Cómo, cómo queremos que se comporte el, el sampleado de, de texturas en el shader. Vale. Mm -hmm. Y. Eh, vale. Ya lo tenemos. Ve, ya está mucho más suave. Y ahora vamos a ver cómo, modificando esta, el threshold, de nuevo ya quemamos y ya sí parece que está ardiendo, ¿no? la, la geometría parece que sí está ardiendo. De hecho, lo interesante de esto es que hemos utilizado una rampa de blanco-negro para opacidad, pero nada nos impide eh, usar un perlinoide, una, una textura de, de nube, eh, un fondo negro con nubes blancas, de manera que el efecto, por así decirlo, es incluso más interesante, ¿no? y aquí vemos so, como... esto es solo so. cambiando una textura, o sea, no, no, no, no es tocando el código del CD. Ya eso no, es ya es la entrada, el la entrada de... que estamos permitiendo al HD, que, que utiliza una textura para ver cómo recorta el objeto. Y bueno, pues imaginaros, queda también muy interesante, eh, por ejemplo, en otro tipo de geometría que podemos aplicar, ¿vale? O aquí vamos a aplicar ahora, por ejemplo, una pirámide. Uh -huh. Aquí tenemos, como vemos además, que el recorte eh, hace que el objeto deje de verse, es decir, que si nosotros recortamos, sí. ve, el objeto empieza a hacerse totalmente transparente y empieza a mm. purificarse. Más que más en purificación es desintegración, lo cual sí. suena más interesante. <risa> Pero bueno, pues bueno, genial. este sería el segundo Bien. defecto. ¿Y esto está disponible ya para la descarga para que la gente lo pueda probar? Pues no, eh, en principio estamos trabajando en ello y estará en Wave Engine 3.0. Voy a en tres. donde ya saldrá esta herramienta. Como Half-Life 3. Casualidad. Casualidad. <ríe> pues. Genial, pues muchas gracias Jorge por enseñarnos esto. Y otro día vendré también y te y te rastaré un poco para que nos cuentes qué es lo siguiente que estáis haciendo. Sí, hombre, claro. Vale. Yo encantado. Pues nada, muchas gracias por ver este episodio y podéis ver en en el canal de YouTube, en Plain TV. Los, los siguientes vídeos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. ¡Hasta luego!